A continuación estaremos conociendo detalles sobre el rescate de un oscilote, esto en Beni. Es por este motivo que estaremos estableciendo contacto junto a nuestro compañero de trabajo, quien nos brindará mayor información acerca de este operativo de rescate, cómo se ha estado trabajando hasta el momento y cuáles han sido los resultados. Adelante, Sergio, ¿cómo está? Bienvenido, es un gusto que nos esté acompañando nuevamente. Buenas tardes. Está Lorena, Muy buenas tardes. Te comento que el trabajo es loable que hace la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación del Beni por parte del proyecto de preservación fauna silvestre en recuperación de todos los animales silvestres que tenemos aquí en el departamento del Beni. Eh, te comento que hace días nada más se, se ha logrado rescatar un ocelote en la ciudad de Rural que este estaba en una propiedad privada y fue rescatado por ...por el personal de, de la Secretaría de Medio Ambiente y, y el proyecto de preservación de la fauna silvestre... ...pero para más información nos va a, a explicar el doctor Marco Greminger... ...que él estuvo presente también encabezando ese tipo de rescate. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. No, no es, Muy agradecido por eh, su visita de ustedes. Nosotros estamos dando a conocer el trabajo que viene realizando el equipo del proyecto... Apoyo a la Conservación de la Fauna Silvestre, de la Secretaría de Medio Ambiente... ...de nuestra gobernación, porque... Es una prioridad para la autoridad, el cual es el doctor Alejandro, cuidar y preservar el gran tesoro que tenemos los venianos y, por qué no, los bolivianos, el cual es la fauna silvestre, el departamento del Beni, ya que el departamento del Beni alberga más del 58% de toda la fauna que habita en toda Bolivia. Coméntenos cómo fue el rescate en las ciudades de Rurrenabaque, ¿no? Bueno, nos eh, llaman personeros de la alcaldía de la Secretaría de Medio Ambiente de Rurrenabaque donde eh, nos dicen que estaban a la pesquisa de un ocelote, que eh, ya llevaban dos días, en el cual eh, nosotros hicimos conocer a la secretaria, a la Zavala, el cual eh, con gran rapidez eh, nos mandó a un equipo, a un equipo, a un equipo a la prensa también para poder hacer el seguimiento y ayudar. Gran satisfacción fue llegar, ya los personeros de la alcaldía lo tenían, este animal, lo cual llegamos con los técnicos veterinarios, al mismo tiempo se le hizo la reacción, es un macho joven de aproximadamente año y dos meses. Estos animalitos llegan a su madre sexual a los dos años. Nosotros habíamos recuperado también en la ciudad de Viberalta una hembra joven de aproximadamente la misma edad. En el cual, como ustedes ven, ya eh, hace dos días, con todos los protocolos, logramos primeramente que se conozcan, pero no dentro de la jaula, para que vayan interactuando en el momento que el día de ayer, ya la, bajo la observación de los médicos veterinarios, más mi persona, comenzamos a, a introducirlo a las jaula para que socialicen más. Todas las noches han socializado, hemos visto, no se han peleado, ha habido la aceptación de, de la hembra hacia el macho, por lo cual vamos a seguir con los protocolos para luego su liberación. Cuando veníamos también a la vuelta en la carretera, lo que era Rural Navaque y Ucumo, también logramos hacer una, eh, una parada en una Pascana para comprar algunas toronjas. Y la señora reconoció al equipo de la gobernación, en el cual nos dijo que había recuperado una peta, una tortuga de tierra, para gran satisfacción y espectáculo de nosotros. Es una tortuga bastante grande, ya, eh, aproximadamente unos 80 años. Es una dentiflada, pata amarilla, en el cual también se están siguiendo los protocolos para ver qué vamos a hacer con este animal. Previamente queremos ponerle un chip para poderla localizar. Para hacer un seguimiento de seis meses, en el lugar donde nosotros largamos la tortuga de pata amarilla, como podemos observar, es eh, bastante grande, ya eh, sobrepasa la bibliografía que se tiene de su peso y su tamaño. ¿no? También hicimos el rescate de este animal, son animales eh, que tenemos en el departamento del Beni, el cual debemos cuidarlo para que, nuestros hijos y, ¿por qué no, nuestros nietos tengan la misma posibilidad de nosotros de poderlo ver, pero en su hábitat, ¿no? Y no así en una casa o en una jaula. Prosiguiendo con los rescates también sucesivamente de animales, eh, se ha hecho rescate de, de un mono, ¿no? Así, ¿no? Estamos viendo un mono aullador bebé, el cual se hizo también el rescate gracias a la ciudadanía que hoy nos llama a la línea gratuita, el 814-0270. Al mismo tiempo también podemos ver que este animalito pareciera que está muy conmocionado. Debido a que algo ha pasado con su mamá, está muy sentimental el mono, está muy muy temeroso al, al ser humano, y el cual nos va a hacer más fácil la reintroducción a su hábitat de este mono aullador. Es eh, un bebé de aproximadamente tres meses en macho, en el cual pues, vamos a esperar otros tres meses más, siguiendo los protocolos, para poder liberar el animal en un lugar donde tenga. de ...animales de su misma especie, ¿no? Que eso ya lo tenemos referenciadamente. El proyecto tiene hábitat para cada animal... ...que se rescata según la especie. ¿no? Doctor, tipos de sanciones para las personas... ...que tenían en su poder estos animales. Bueno, eso no, eh, se viene trabajando con la parte... ...de la Policía Ambiental y la parte jurídica... ...también de la Secretaría de Medio Ambiente... ...en el cual se llevan procesos penales. Al mismo tiempo se abren los procesos... ...la parte jurídica comienza a hacer su trabajo... ...en el cual... Si pillamos eh, con productos o productos ya sea comercializando o entre, el que transportare también tiene privación de libertad de unos seis años, ya eh, se están dando. Hay gente ya que está precautelada, hay gente que ha sido ya sancionada, gente que está en Mocoví, ya por eso le llamamos a la ciudadanía. La fauna silvestre no es mascota, la, sauna, la fauna silvestre no se depreda, para que nuestros hijos, nuevamente lo, vengo, lo vuelvo a decir, tengan la oportunidad de conocer estos animales en su hábitat, ¿no? Es importante el trabajo que se viene realizando desde la Secretaría de Medio Ambiente en beneficio de todos los animales una influencia silvestre a raíz de, de esta secretaría que tenemos en la gobernación del Beni. Sin duda también es importante a través de nuestro medio de comunicación y del lado verde poder informar a toda la población estos trabajos que se han realizado hasta la fecha estos diferentes operativos rescates de estos animales silvestres pero también en cuanto a su rehabilitación para que sean reinsertados a su hábitat natural, pero Sergio una consulta, es importante conocer todos estos detalles, cómo se ha trabajado los rescates, la rehabilitación entre varios aspectos, pero también es importante conocer si se estará trabajando en diferentes campañas para que la población no tome en cuenta y conozca cuáles son estas sanciones por mantener a estos animalitos de la fauna silvestre en cautiverio. Claro que sí, campañas de concientización se van a estar realizando y se realizan en toda la capital veniana y el departamento del Beni, ¿no es así? así? es. Eh, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de su programa de educación ambiental, viene bajo un cronograma durante todo este año, que se lo ha dominado el año del jaguar yendo a los 19 municipios del departamento del Beni, concienciando niños, concienciando también a la gente de, del transporte público, como del privado, empresas, universidades, donde se llega para hacer la concienciación y al mismo tiempo hacer conocer la legislación. Más que todo, eh, se trasladan las comisiones, se reparten las las actividades que se van a realizar en los diferentes municipios en el cual también eh, se viene realizando próximamente se va a tener la visita a la provincia valdivian en lo que es San Ignacio, San Borja, Yucumos, eh, rurrenabaque, Santa Rosa ya Riberalta se lo hizo, eh, se pretende abrir los policías ambientales en lo que es rurrenabaque para poder también precautelar el turismo que se lleva allá, la Secretaría de Medio Ambiente está realizando a través de la gobernación diferentes eh, de, de concienciación y al mismo tiempo ferias ferias ambientales donde se da a conocer todo el trabajo que viene realizando la gobernación a través de su Secretaría de Medio Ambiente y de toda la, la Secretaría en favor de la protección de, de, de lo más ricos que tenemos los venianos, el cual es la flor y fauna silvestre del departamento. ¿no? Hay otros proyectos, también informarles que hay otros proyectos que lleva adelante la Secretaría de Medio Ambiente, el cual es el repoblamiento de algunas especies que están en peligro de extinción como es la tortuga de ríos, tanto la podonemis Omicili como la podonemis espansa, que ya eh, durante tres años eh, viene liberando más de eh, anualmente más de 200.000 tortugas para poder repoblar los ríos del departamento del Beni debido a que la gente acostumbra en los tiempos de oposición consumir muy mucho huevo de taparuga y de tortuga de río de la pequeña. Es muy importante también preservar el... el los recursos acuáticos que tenemos en el Beni, ¿no? Así mismo, por eso te decía, la, la Secretaría a través de sus diferentes proyectos lleva adelante lo que es la preservación y el repoblamiento de algunas especies que están en peligro de extinción, como también la fiscalización de alguna de alguna ONG que están trabajando en lo que es también la, la preservación de la Paraba barba azul, el cual nosotros llegamos a ser como Secretaría los fiscalizadores de aquellas empresas que hoy están ayudando a la preservación de alguna especie endémica que tenemos en el departamento del ben lo cual también se, eh, se refuerza en todos los ríos junto con la naval para poder preservar otro animal que tenemos el único espacio en bolivia el cual es el bufeo indian bolivianense. no importante el trabajo que se viene desarrollando en beneficio bien lo, lo decía antes hace instantes nada más en beneficio de nuestra fauna y flora silvestre y también nuestros nuestros recursos acuáticos que tenemos en todo el departamento. Sergio, una última consulta, por favor. En este momento, ¿cuántos animalitos albergados se encuentran en este lugar, los cuales estén recibiendo las atenciones veterinarias y también sean rehabilitados? ¿Cuántos animalitos se han rehabilitado al momento y cuándo tenemos en la Bueno, bueno. nosotros este, hasta este momento ya hemos sobrepasado los 60 animales que hemos logrado eh, readecuar nuevamente para poderlos liberar. Eh, hoy, hoy en día, ahorita tenemos dos ocelotes, un macho y una hembra, tenemos una tortuga de tierra, una patamarilla denticulada, y tenemos, una, eh, como ustedes ven, un mono aullador bebé, macho, en el cual se están siguiendo los protocolos. Los protocolos para los, los felinos es bastante lleva bastante tiempo. A la gobernación le lleva también bastantes recursos económicos en la re, rehabilitación de estos animales, en los cuales ya también, para gran satisfacción, hemos logrado rehabilitar no solamente eh, felinos. Hasta ahorita, eh, hasta esta fecha, venimos rescatando ya cinco felinos. Uno, que lastimosamente es de Riberalta, que llegó la denuncia de que había sido atropellado por una camioneta, no se lo pudo estabilizar al jaguar, el cual ya en la autopsia dio eh, resultado que tenía bastante de, de su miembro posterior, el, el posterior e inferior costilla y tenía hasta un pulmón este, perforado, en el cual no se lo pudo salvar, pero para gran satisfacción... Eh, el proyecto lleva, el año pasado sobrepasó sus metas con más de 300 animales readecuados y nuevamente reservados a su hábitat de donde nunca debieron haber salido hoy. Para gran satisfacción también, llevamos cuatro felinos, con estos dos ya hemos readecuado eh, dos más, llevamos cinco felinos, el año pasado llevamos a reintroducir nuevamente nueve, nueve felinos, entre los cuales estábamos lote jaguar, con color los pumas, y al mismo tiempo, para gran satisfacción, el año pasado se logró rescatar un puma yaguarandí, que ya no se lo vía en el departamento del Beni o más conocido como el puma nutia, que se creía ya que hacía 30 años se había extinguido el departamento del Beni Al mismo tiempo, otro rescate significativo fue también el año pasado un ave, un ave guagojo gigante, no el pequeño, ya no el que tiene su su cantar de como de quejido, ¿no? este este otro animal que no se lo vía también, de una especie de, de, de guajojo, pero gigante, el cual se dio a ver, se dio a conocer mediante todos los medios de comunicación. Doctor, eh, eh, una última consulta, ¿cómo hacemos para para que la población, cuando vea un hecho irregular, que llame a las autoridades pertinentes para hacer el respectivo rescate? Bueno, la Secretaría, como siempre lo digo, tiene una línea gratuita que funciona en horas de oficina, que es el 814 0270, ...pero también tiene un número de WhatsApp... ...donde ustedes pueden mandar su mensaje... ...no importa si es feriado... ...si es en eh, tardes, horas de la noche... ...de madrugada... ...donde se va a atender... ...ya sea para el 69... 39 81 94 ...nuevamente le digo 69... 39 81 94 ...no importa de, de, de, de qué municipio... Lo, ...los técnicos especializados... ...en el rescate de vida silvestre... ...estarán para eh, a, a acudir a su llamado o al mismo tiempo pueden llamar también, a la, si no le contestaran, pueden llamar a las 110 o 154, son eh, los bomberos voluntarios, 110 es la policía, y al mismo tiempo se trabaja coordinadamente e inter, interinstitucionalmente por preservar la fauna silvestre ¿no? La gracias por parte de Avia Yalen, por Lado Verde, por toda la, la predisposición que tiene el doctor. Bueno, sí, no, eh, el agradecido a nosotros nosotros eh, que difundan. ...del trabajo que viene realizando la gobernación del Beni... ...la Secretaría de Medio Ambiente con hoy la ingeniera Ingrid Zavala... ...nuestro director Marco Roth... ...y al mismo tiempo también eh, lo que nos da nuestro gobernador como prioridad... ...el cual es el cuidado, el doctor Ángel Ferrier que viene... ...como siempre digo, lo que en otras gestiones no se ha hecho... ...en estas gestiones se le está dando importancia... ...a lo que es nuestra flor y fauna silvestre. El tema es bastante amplio para, para debatir, pero... Es importante el trabajo que venimos realizando y que en un próximo contacto vamos a estar ampliando mayormente la información. Eh, claro que sí, reflejando todo el trabajo que se realiza desde, desde el departamento del Beni. Y estaremos estableciendo otro contacto en una siguiente oportunidad con la finalidad de informar a toda la población y dar a conocer estos trabajos y estos operativos, además de estas campañas de concientización a toda la población para que conozcan, no solamente para que conozcan cuáles son los derechos de los animales, sino también cómo preservar a estas diferentes especies. Muchísimas gracias, Sergio. Como siempre, ha sido un gusto que nos esté acompañando y felicitar el trabajo que viene realizando la Gobernación y también la Secretaría de Medio Ambiente. Gracias. Hasta una próxima. Hasta una próxima oportunidad, que tenga buenas tardes. Lo propio para usted y para todo el equipo, ha sido un gusto. Permítanos hacer una breve pausa, Guárdenos. ya regresamos.